Oh, hoy voy por todo, Vito. <risa> Volvemos al living, listos para recibir a nuestro invitado de lujo del programa de por hoy. Supuesto. Sin dudas un gran gusto que nos damos el poder charlar con este enorme artista. Oh, que tenemos uno aquí en la Argentina. Número uno, sin dudas, como decís, Lucky. Estamos ya listos para conversar un poquito. Nada más y nada menos que con Nito Mestra, que le damos hola, un aplauso y le damos por mañana. Nito, cómo estás? Bienvenido. Un placer. ¿Cómo le va? Bien, buen día. Buen día. Bien bueno, día. un placer enorme poder charlar un ratito con vos. Gracias por este espacio que nos das. Y bueno, lindo saber también que, que venís a la provincia de Mendoza este fin de semana. Así es. Bueno, muy contento de estar. Eh, estamos reiniciando después post pandemia. Uh -huh. Empezar a tocar y bueno, empezar a tocar y, y ir a la provincia de Mendoza a tocar y quedarme unos días aparte a firmar unas cosas para mi programa de televisión. Así que placer enorme, estamos tocando ahora el, el sábado 7 en el uh -huh. auditorio municipal de Turullán como sabrán, uh -huh. y el domingo en el Teatro Plaza de Godoy Fruto. así que, espectacular un, un nuevo repertorio que incluye por supuesto los clásicos de ya como siempre, por con una nueva integrante eh, que se llama Julia corto siempre va a estar con nosotros Ernesto Salgueiro en guitarra Voces y Dirección Musical y Fernando Juliés en piano y voces y Julia Cortón, que se, se unió a la banda en este primer showcito eh, que vamos a hacer en guitarra y voces, así que bueno, en el repertorio ampliado. Con Yo banda no, completa, no, completa, claro. banda completa, y esos clásicos infaltables, Por obviamente. supuesto, es que claro, la oh, gira onda. es Mi Vida en Canciones. Y si tenemos que repasar tu vida en canciones, hay muchos temas que seguramente quedan afuera, Nito. Me imagino que la selección del repertorio va haber sido como bastante Compleja. difícil de armarla, ¿no? Compleja, porque bueno, tu trayectoria es inmensa. Sí, ahí eh, cuando a la hora de armar la, la lista de temas tuvimos que empezar a seleccionar entre, entre cosas que... Son conocidas, pero hace mucho tiempo que no escuchan, uh -huh. o quizás nunca escucharon, cosa que va a ser una, una sorpresa más que agradable. Armar medleys con temas muy conocidos, eh, para así abarcamos más de la carrera. Y sí, fue un poco complicado, hay sorpresitas, hay temas que, como te decía, eh, de alguna manera se complementan mejor ahora que en la voz femenina. Eh, bueno, nos divertimos mucho, estamos muy sobre todo contentos y ansiosos de, de estar llegando a, a Mendoza y cantar. Eh, hace dos años que no estamos haciendo escenarios, así escenario, de decirle, eh, que se nos hace una alegría doble el hecho de ir a Mendoza. Me encanta ir a Mendoza, realmente. Uh -huh. Y bueno, estamos felices de ir a dos teatros eh, este fin de semana, bueno, y de reencontrarnos con la gente que hace tanto tiempo que no veíamos. Por supuesto, este, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sentís, Nito, cuando mirás para atrás y ves todo, todo el camino recorrido? Allí cuando en tu adolescencia empezaste con la música, decidieron con Charlie juntarse, formar su generis y bueno, todo lo que vino después, este hermoso camino que te ha tocado recorrer. ¿Qué sensaciones llegan a vos cuando haces como una especie de, de balance de lo vivido? Mira, eh, balance, eh, buen balance en el sentido de de decir estoy contento con mi vida uh -huh. y eh, pensar que todavía lo, la, la enorme ventaja es que me quedan muchas cosas por hacer. Está buenísimo. Tanto sea como grabar, que estamos planeando eh, empezar a grabar temas nuevos también con, con gente joven, me estoy juntando con gente más joven para componer uh -huh. algunos temas. Me falta recorrer bastantes escenarios, seguir viajando, etcétera, etcétera. Qué bueno que y estés es... tan motivado, sí, Claro, verte así. Claro, entonces es que La vista hacia atrás es muy positiva, uh -huh. porque me alegra mucho haber hecho todo lo que hice eh, y me contento y pleno. No uh -huh. quiero volver atrás, uh -huh. eso es lo bueno, porque lo hecho, hecho está y está bien hecho. Lo bueno sí, es que cuesta. hay un futuro. ...donde ya sabemos que hay unos cuantos años más, no sabemos cuántos más... Uh -huh. ...para recorrer y aprovechar al mango... Eh, ...todo lo es que genial. queda de vida y lo que queda para, para tocar... ...y sobre todo la alegría de volver a, a los escenarios, a volver a grabar... Totalmente. ...a estar de nuevo en contacto con el público... ...porque estos dos años fueron muy bravos para todos los artistas... Uh -huh. ...para todos el mundo. ...pero los artistas fuimos los primeros bloqueados que no pudimos salir a tocar... No podíamos solo, solamente expresarnos a través de, de la pantalla para no tener contacto directo con el, con el público. Que es lo, más, lo que más extraño Eso y viajar. Seguro. Las dos cosas más extrañadas. Y en este caso ahora, por ejemplo, se da la conjunción de estar viajando, ir a visitar amigos que tengo varios en Mendoza, e invitar a alguno de ellos a tocar también porque va a haber algún invitado mendocino que, que hace mucho que no veíamos y, y Bien. De pasear, pasear, estar en contacto con la gente, tocar en teatro, mostrarles lo que estamos haciendo. Así que estoy contento. Mañana a la mañana vamos ya, estamos yendo para allá. Muy bien. Visitar a amigos que tienen eh, tanto olivícolas como, como bodegas. Y antes, que bueno, creo yo que lo vamos a pasar bien porque, como tenemos un programa de televisión que se llama Rock and Roll, que sale los domingos, sí. después de tocar me quedo toda la semana fisma. Así ah, que claro. eh, me queda una semana más, cosa que para mí es un placer Porque de paso hago eh, un poco de trabajo de filmación Y un poco de turismo, de encontrarme con amigos Claro, y seguro, seguro. seguro. Lo, seguro. Lo, y, Carlos, te dedico solamente a, a tocar ¿no? el, el sábado lo dedico a, a Tunuyán a pleno Y el domingo hago el Cruz a pleno Qué lindo Perfecto. Nito, eh. Primero, a raíz de esto que comentabas, qué lindo, qué lujo sería poder tenerte acá en persona, ya que te quedas unos días, nos encantaría. Así que extendemos la invitación, si se dan las posibilidades, sería para un placer y un honor para nosotros tenerte aquí. Y me gustaría consultarte. Recién Clarita te preguntaba sobre tu trayectoria, tu carrera, ese balance que hacías, todos los sueños que tenías de joven y a lo largo de tu vida, los has logrado concretar. ¿Te queda algo pendiente profesionalmente hablando? Mira. Eh, el otro día, casualmente, hicimos una nota para el programa con León uh -huh. que va a cumplir con tiempo. Y estábamos hablando de eso, a ver qué eh, si los sueños que cuando teníamos, éramos jóvenes, cuando teníamos que ser 17, 18 años, se cumplieron. Se cumplieron, pero ampliamente, muchísimo más de lo que, que me imaginaba. Eh, si me quedan sueños por cumplir, mira, eh, hasta se me cumplió el sueño de, de, de tocar antes de Forma Carne y uno de los Beatles conocerlo. Claro. Creo claro. yo creo que era uno de los máximos sueños de, de chico, ¿viste? Cuando quería estar en contacto con un eh, referente de la música que me marcó el camino para, para entrar en este mundo de la música, que fue, fueron los Beatles y a través de Forma Carne más todavía. Total. Por cumplir, si me quedan sobre todo. Eh, eh, me gustaría ir a tocar a ciertos lugares que nunca fui, muy lejanos por cierto. Mm. Eh, hay muchos lugares, eh, me quedan dos provincias eh, que no fui a tocar nunca. Eh, mejor dicho, una provincia que fue Catamarca que no, no fui a yeah. tocar nunca. Eh, después hay ciertos lugares de Latinoamérica que he ido muy poco a tocar. Mm. Hay ciertos lugares en el mundo que, que por la pandemia... Eh, tenía planeado shows y no los pudimos hacer y se suspendieron. Uh -huh. eh, después grabar y compartir con ciertos músicos, me, me gustaría, que te, eh, por ejemplo, grabar con Jorge Drexler algo, me gustaría uh -huh. grabar algo con Pablo Milanés, uh -huh. eh, eh, hablando de músicos que yo admiro, ¿no? Eh, uh -huh. Bueno, hay, hay muchísimos más. Estamos planeando también hacer un concierto sinfónico en Capital Federal. Ajá, Esa lindo. es una de las cosas que nos quedaron eh, pendientes, que me encantaría hacer. Creo que lo vamos a hacer este año. Eh, quizás filmar algunas cositas. Estuve, de todas maneras, haciendo de actor el año pasado en una película que va a salir este año. ¡Ah, mira qué <risa> bueno no, Donde eh, hay una... Historia ficticia donde John Lennon viene a tocar a, a la Argentina y bueno, yo hago un pequeño papel en la película, Ajá. pero hacer algunas cosas más en, en la pantalla grande, así como para despuntar el vicio y divertirme, bueno. ya que mi madre era actriz, entonces bueno, qué espectacular ¡Qué ¡Qué lindo! Bueno, hay muchas cosas por hacer. Y Sin duda. Y el hecho de viajar, eh, de empezar a grabar estos nuevos con productores que no conocía, mejor dicho, alguno de ellos, no conocía, no había trabajado nunca, sí lo conocía, pero no había trabajado, estamos en eso, así que como verás hay varias cosas para mí. Uh -huh. Quito sí, preguntarte eh, por tu vínculo con, con Charlie eh, cómo sigue hasta el día de hoy, preguntarte también por la salud de él, que sabemos que sí. tuvo algunas complicaciones últimamente, y saber cómo se siguen relacionando hasta el día de hoy este dúo Iconico. histórico, icónico de la música argentina. Con Charlie no queremos mucho, eh, sí. es algo eterno eh algo que se puede cambiar. Nos conocemos desde el colegio. ¿Te imaginas que cuando uno se conoce con alguien en el colegio, arma la banda que quería armar, eh, nos va como nos fue, mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Claro. Ese vínculo es eh, para, siempre. para siempre. Ahora nos separamos y por estar peleados. Hay bandas que se separan porque están peleando. Nosotros nos separamos porque nos queríamos separar. Ambos dos queríamos hacer lo que tenemos que hacer cada uno por separado uh -huh. y dejar descansar a su higiene. Y, -y. y nosotros, como decimos, no somos ex -su nosotros somos higiene. Su por supuesto. Uh -huh. Toda la vida. Yo con Charlie me llevo muy bien, no nos vemos tanto, él ha pasado un problemita de salud, tiene una rehabilitación que tiene que continuar, que uh -huh. eh, eh, no sé cuánto tiempo llevará, yo lo vi hace eh, cosa de un mes, después yo tuve que andar de aquí para allá y hay que él tiene que estar bastante tranquilo para recuperarse bien está en la casa eh, hablo sobre todo con su mujer eh, y nos llevamos algo bueno. Bien. Bien. Bueno, que, que lindo que, que ese vínculo sí. siga intacto sí, y que en definitiva no no hayan separado el grupo por cuestiones como vos decís de peleas y demás que las hay obviamente y en un ámbito oh, como, como es la música seguro. quizás tan competitivo, con tantos intereses detrás claro que, sí. que, que hayan sabido siempre priorizar el arte, ¿no Nito? Nosotros no, lo que priorizamos es, eh, nos queríamos saber santa de la amistad eh, vale oro eh, es algo que llevamos adelante siempre Y nosotros empezamos como amigos digamos. No, no, no nos juntamos para hacer una banda Sino que empezamos como amigos Se dio de armar la banda De cantar juntos Y de y todos los obstáculos que vas superando A través de la vida Te hacen eh, eh, aunarte aún más Seguro. Eh, Eso es lo más importante Por supuesto la, la industria de la música Es otra historia una, Un tema muy largo de, de contar. Claro. Lo que vale más es mantener la ética y la moral por en las supuesto. cosas que marchan, no tratar de hacer lo mejor posible, por eso dedicarse cuando uno va, va a hacer un show a hacer lo mejor posible, cuando está sacándose fotos hacer lo mejor posible, cuando grabas, sabes que está grabando canciones que van a quedar para siempre y no te tenés que repetir. Uh -huh. El día de mañana la escuchás y va a decir que no en no, ella, tiene sonido distinto. Más viejo esto todo lo otro, pero no te arrepentís porque tiene esa magia si que quería dejar nada cuando lo estaba grabando, y eso es lo más importante. Eh, lo de la industria de discografía, de, de, etcétera corre por otro lado. Por suerte, uno se amiga y se adapta a las cosas que, que vienen sucediendo. Hay cosas que no son tan, tan amables dentro de la industria de la música, hay otras cosas como partes digitales que uno se tiene que adaptar. A mí... Yo me vengo adaptando bien, hay cosas que me gustan de las redes sociales, de poder escuchar música por internet, etcétera, etcétera. Hay cosas maravillosas y hay otras que no son, no lo son tantos, que, que siempre pasan más bien por el lado del negocio, no de, del disfrute de, de la música. Hoy día uh -huh. eh, no podés decir que la cantidad de gente, de los números esos que aparecen de, de oyentes significa que calidad de lo que se está haciendo, porque a mí a veces me dicen, ¿no escuchaste el tema horrible ese que salió de tal persona? Yo uh -huh. voy y le escucho para tener una opinión personal ¿Claro? sobre el tema y yo le estoy sumando un oyente más a esta persona. Entonces no siempre significan los números. Lo mismo pasa sí, con sí, las películas. Uh -huh. eh, no siempre pasa que los números significan calidad. Eh, y eso es algo que, hay que ha cambiado y hay que empezar a adaptarse y que los oyentes o los videntes de películas y de oyentes de discos lo sepan entender para no eh, maravillarse con decir uy, tiene 300 millones de oyentes o 300 millones no. de, de videntes de una película Totalmente. Esto? hay que tomar las decisiones por otro lado bueno, un artista muy muy conocido ahora que que está en auge dijo una cosa es ser famoso, otra cosa es ser artista. Total. Por ahí muy viste que lo, lo, los números no siempre hablan de, de la calidad. Quiero saber quién es, quiero quién es. ¿Quién es? Eh, lo dijo Residente, Residente que es el cantante de calle 13 Sí, está bien, lo dijo con respecto al sordo de Balvin Sí, claro. Le, claro. Le, le tiró un palito a Jai pero bueno, venía a, a, a colación, a colación a, la la contaros. reflexión, lo que vos estaba un, diciendo. Un palito muy bien tirado, perfecto. ¿no? No, ah, no sí, los que habrán visto la entrega de los grandes ideas, la Habrán visto el papelón que hizo. Estoy muy de acuerdo con lo que hicieron. Bueno vale, <ríe> <tín> <ríe> Mirá la 13. cantidad de cosas que hemos alcanzado A charlar en este ratito Lito. La verdad que sí, ha sido vivir, un una charla hermosa Un placer poder compartir con vos Y me gustaría, ya que estás con nosotros Que vos hagas la invitación a nuestros televidentes Que les cuentes dónde te van a poder ver Este fin de semana, dónde comprar las entradas Y con qué se van a encontrar en este espectáculo Que venís a presentar a Mendoza eh, bueno, las entradas las pueden encontrar, yo creo que de, de, si ponen Nito en Mendoza, Nito en Tumulcán, Nito Mestre en Rodel Cruz, busquen eh, un poquito me van a encontrar enseguida. En entrada web, mira, esa es la página web. <ríe> Bien, perfecto. perfecto. Uh -huh. este, el 7 de mayo, o sea, el sábado, Ajá. 7 de mayo estamos en el Auditorio Municipal de Tumulcán. Perfecto. Bien. Y el domingo a las 22 horas. Y el domingo, 8, estamos en Godoy Cruz, en el Teatro Plaza, a las 21 horas. Perfecto. Sí, el, el 8 de mayo, en Godoy Cruz. Teatro. excelente, bueno, todos a tiempo de sacar sus entradas y no perderse eh, la visita de Nito Mestre aquí en la provincia de Mendoza, donde tanta gente lo quiere y tanta sí. gente lo, lo va a recibir seguramente con mucho cariño Nito, te mandamos un beso gigante, que estés muy bien y ojalá puedas concretar todos esos proyectos y Seguro sueños que, sí. que quedan con cumplir, eh, por cumplir sos un gran artista, es re loco pensar que, que, que a vos te quedan eh, sueños por cumplir, porque uno dice, no, él ya lo hizo todo. todo, pero no, qué lindo verte con esa energía y con esa las ganas de, de seguir trabajando, por eso que, que tanto te apasiona. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan una mejor mañana. <risa> <risa> Qué lindo. Gracias. Eh, bien, nos vemos el en fin de semana. Dale, dale. Dale. No, beso vea, grande, Nito, gracias, un beso grande, que muy bien. placer. No, Genio total, bueno. Lo decíamos ayer, nos pasó lo mismo con Jairo, la humildad de los grandes. Total. Una...